La Junta de Vecinos denunció varias problemáticas, entre ellas averías en las tuberías del acueducto y cúmulo de basura en las comunidades Arroyo Seco, Los Robles, del municipio de Tenares. Ya que tenemos tres semanas esperando al ingeniero Yacer Rodríguez, el encargado de Inapa, para presentar una problemática que tenemos, varias problemáticas en nuestra comunidad, y una de ellas es esta gran desastre que se ha hecho aquí en la entrada de la organización que es donde hay tres averías del tubo mayor del famoso acueducto Hermanas Mirabal o de Brecht que nosotros todavía no estamos disfrutando del acueducto pero mira el daño que se está haciendo a la carretera Sí, es, es casi ilógico decirlo Correcto. pero aunque el tanque está en nuestro sector nosotros no estamos siendo abastecidos por el acueducto de Brecht nosotros estamos abasteciéndonos del acueducto viejo y el... porque nosotros como comunidad, como Junta de Vecinos hicimos lo posible por conectar la, el agua y también tenemos la problemática de que lamentablemente tenemos unos 45 días que no pasa por aquí el servicio de recogida de basura del ayuntamiento local. Por allí adentro, si tú te por donde viene el señor, por allí y donde viene el señor también, que son de esta comunidad. No, no, eso es la eso pena. Eso es un bajo y unos gusanos, ya, ya los sacos están hirviendo de gusanos. Esperamos en Dios que el departamento de Ornato, de la alcaldía municipal de Tenares, que ahora vi que comenzaron a recoger de basura de noche. Yo creo que aquí si no vienen de día, mucho menos van a venir de noche. Entonces yo quiero que ellos se dignen por lo menos, por Dios, a venir y recogernos la basura aquí en esta organización Los Robles. En Cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.